Todavía hay tiempo para el curso de experto en Beach tenis. Reserva tu plaza antes del 20 del 11 del 20. Busca el formulario en la web para que pueda analizar tu caso y ponerme en contacto contigo lo antes posible. Escuela Beach Tennis, la primera en español y totalmente online en el mundo.